Muy buenas, comenzamos con la articulación coxofemoral, también la conocemos como articulación de la cadera. Va a conectar esta articulación del miembro inferior con la cintura pélvica, ¿de acuerdo? Se trata de una articulación sinovial, vamos a ponerla aquí, multiaxial de tipo enartrosis. Para poder estudiarla, bueno, pues vamos a utilizar esta imagen primeramente, ¿de acuerdo? Hemos retirado todos los músculos, hemos retirado también de toda la cápsula articular con sus refuerzos y nos hemos quedado, pues fijaros, con primero el, el, lo que es eh, el tercio proximal del fémur y también con parte, eh, pues, del hueso coxal. Las eh, superficies articulares que están involucradas en esta articulación, bueno, pues las vamos a señalar ahora. Fijaros, por un lado la más sencilla de todas, es esta de aquí, que es la cabeza del fémur Y luego después, bueno, pues tenemos otra superficie articular, que será esta de aquí, ¿vale? que está dentro del acetábulo, formando parte del acetábulo, que es la superficie semilunar acetabular. A mayores, bueno, pues vamos a tener una serie de elementos interarticulares, ¿vale? Que lo que van a hacer será eh, aportar profundidad al acetábulo. Entonces, bueno, pues estos dos elementos los vamos a señalar aquí. Son, por un lado, el rodete acetabular, que también se conoce como el abro. Y por otro lado, pues nos vamos a encontrar con el ligamento transverso acetabular. Vamos a ver en la imagen dónde están situados. ¿vale? Bien, el rodete acetabular, comentaros que es de naturaleza fibrocartilaginosa. ¿vale? Se va a insertar donde, en el borde óseo, lo estoy dibujando aquí, ¿vale? del acetábulo. Todo esto sería el borde óseo. Y, bueno, pues lo que va a hacer es abrazar ¿vale? lo que es la cabeza femoral. La otra estructura es el ligamento transverso. ¿vale? Pues el ligamento transverso bueno pues cruza la escotadura acetabular. ¿De acuerdo? Va a sostener eh, parte del rodete acetabular y va a conectar con la cápsula fibrosa, y también con el ligamento de la cabeza del fémur. A mayores nos vamos a encontrar con una serie de elementos que consideramos no articulares. ¿de acuerdo? Pues uno de ellos es la fosa acetabular. La fosa acetabular ¿vale? está formada eh, por la parte central del acetábulo, Y también por la parte inferior del acetábulo, lo que sería la escotadura acetabular. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que en esta fosa acetabular voy a, se va a encontrar alojada eh, lo que es el cuerpo adiposo de la fosa del acetábulo. Fijaros, es esto que tengo aquí en amarillo. Es el cuerpo adiposo acetabular. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que este tejido adiposo lo que hace es ocupar el espacio que no rellena la cabeza del fémur una vez, bueno, pues que está alojado dentro del acetábulo. A mayores tenemos otro elemento que también es no articular, vamos a ponerlo aquí, y que es el ligamento de la cabeza del fémur. Bien, pues este ligamento se inserta, bueno, en los márgenes de eh, la escotadura eh, acetabular y el ligamento transverso. Fijaros, aquí. Sería este de aquí. Y se va a fijar, donde A la fosita de la cabeza del fémur. Vamos a poner aquí. Esto sería el ligamento de la cabeza del fémur. Bien, este ligamento se caracteriza porque contiene, pues, una pequeña arteria, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que indicar es que tiene muy poca importancia a nivel de refuerzo de la articulación, ¿de acuerdo? Los que van a tener, repito, van a tener eh, sí un papel importante a la hora de eh, reforzar pues, la articulación van a ser tanto el rodete acetacular como el ligamento transverso acetacular. Bueno, pues vamos entonces a pasar a estudiar un poco eh, más eh, lo que es la cápsula eh, articular. Vale, y para eso, pues vamos a borrar todo esto. Venga, y nos venimos para aquí. Bien. La cápsula eh, articular ¿vale? está formada por una membrana fibrosa y también por una membrana sinovial. Eh, la membrana fibrosa, bueno, pues se trata de una membrana eh, que va a ser robusta y laxa, nos va a permitir los movimientos de la cadera, ¿de acuerdo?, y eh, va a tener una inserción distal, ¿vale?, y una inserción próxima. La inserción distal, fijaros, está en lo que es la raíz del trocánter mayor, la línea intertrocantérica, el cuello, el cuello eh, del, del fémur, esto por delante y por detrás... Va a estar relacionado con la cresta intertrocantérica. La inserción proximal, bueno, pues va a ser todo el borde del acetábulo, ¿vale? Y también el ligamento transverso del acetábulo. Eh, esta eh, membrana fibrosa me va a presentar una serie de eh, engrosamientos, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es reforzar aún mucho más pues, toda la articulación coxofemoral. Estos reforzamientos les vamos a denominar ligamentos. Son los que llamamos ligamentos de la cadera. ¿Vale? Vamos entonces a ver... ¿Cuáles son los ligamentos de la cadera? Utilizando, pues, otra imagen. Salimos de aquí, nos venimos para aquí y salimos de aquí. Bueno, pues, los ligamentos de la cadera son tres. Bueno, se identifican aquí rápido, los identificamos aquí rápidamente. Bien, el primero de ellos, bueno, pues lo tenemos aquí. Este es el ligamento iliofemoral. ¿Vale? Este ligamento hidrofemoral va a reforzar lo que es la parte anterior de la cápsula articular. Tiene forma de Y, fijaros, ¿vale? y se inserta donde? En la espina ilíaca anterior inferior ¿vale? y la inserción distal será en la línea intertrocantérica. Luego podremos también visualizar otro ligamento, que es este de aquí. Este es el ligamento pubofemoral. ¿Vale? El ligamento pubofemoral, bueno, pues también va a reforzar todo lo que es la parte anterior e inferior de la eh, cápsula fibrosa. Eh, nace en lo que es eh, pues el hueso, la rama del pubis y tiene un trayecto lateral e inferior ¿vale? insertándose en la cápsula fibrosa y en la porción medial del ligamento iliofemoral. Y el último, eh, re, bueno, pues el último refuerzo, y esta vez va a ser eh, posterior, lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? que es el ligamento isquiofemoral. Y este ligamento isquiofemoral nace en la porción isquiática del acetábulo, se dirige hacia el lateral insertándose en el cuello del fémur. Tanto el ligamento isquiofemoral como el iliofemoral ¿vale? impide la hiperextensión pues, de la articulación coxofemoral. Nada más. Hemos visto rápidamente la articulación coxofemoral. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta ahora.